Perdón. Perdonar es ver tu mundo a través de tu mirada interna. Solo existe la unidad del ser. Sientes esa unidad en todo lo que hay. La respiras y la vives como yo soy somos. Aceptas y no opinas, acerca del mundo ilusorio del ego. Lo percibes desapegadamente, pues sabes que no es real. En cambio, lo que sí es, está contigo, y te acompaña en todo momento. Tu ser resplandece en todo lo que es, reconoces su luz, la luz de la inocencia y comprendes que el miedo o cualquiera de sus expresiones son parte del engaño, lo que es real es el amor que eres. No necesitas sentirte culpable, o culpar. Nunca sucedió lo que creíste que hiciste, o hicieron. Puedes soltar todas tus ataduras, porque nunca has dejado de ser. Distinguiendo lo que no es real, puedes encontrar lo que sí, lo es. Cuando crees en este gran espectáculo del mundo, te implicas completamente en todo lo que sucede en él, porque crees que eso es lo real. Pero cuando te apartas del escenario, y lo observas desde tu ser soberano, no puedes culpar a nadie de nada. Permaneces neutral ante todo. Cada uno es un fragmento de tu ser. Eres su creación. Y todo lo que es, es tu ser. Al afirmar que alguien de tu mundo es culpable de algo, estás rechazando su creación. Una parte de ti. Es por eso que sufres. Al aceptar la luz de la inocencia en todos y en todo, aceptas su luz en ti. perdón no está limitado a una situación específica, sino que es una actitud. Es ver el mundo con él. Todo lo que ves separado de ti es porque inconscientemente lo rechazas. Todo tiene su porqué. Acéptalo. Cuando perdonas, no rechazas. No emites juicios. Simplemente aceptas. El perdón es un estado natural de aceptación. Todo lo que vives, todo lo que experimentas, lo aceptas. Nada es bueno o malo. No hay juicio. Aceptar es lo que el programa intenta evitar que hagas. Aceptar es la llave de tu liberación. Cuando aceptas no proyectas, vives simplemente el momento presente. Cuando proyectas hay un tiempo y un espacio que te alejan de la verdad de tu ser. El perdón te aleja del engaño. Te muestra que nada de lo que percibes es real si es externo a ti. Nada es externo a ti, pues solo existe el ser único. Perdonar es reencontrarte contigo mismo. Te aceptas a ti mismo en todo lo que ves. Es una agradable sensación donde reconoces que todo te apoya. Todo te acompaña. No estás solo. Tu inmensidad te lo ofrece todo a cada instante. Con tu mirada entregas esta grandeza a cada parte de ti que aún cree en el engaño. Todo es uno y lo mismo. Lo demás es ilusión. Mira todo lo que es desde lo más profundo de tu corazón. La verdad solo se puede ver desde la inteligencia de tu corazón. Es así como el perdón se extiende, pues el perdón es amor en acción.